Jack, Jack, Jack, Jack Music Vamos para arriba Venimos de abajo para la cima Eye, yeah, que esto siga La noche se pone más agresiva hey yeah, vamos para arriba Venimos de abajo para la cima Eye, yeah, que esto siga La noche se pone más agresiva el barrio me vio crecer Tantas amistades que yo vi perder Vida de locura sin control y placer Tanto que perdí lo poco que gané Hoy lo puedo ver Caminos en penumbra que más rodeará mi vida Venimos del callejón oscuro y sin salida Ni sapo ni faltón en las calles sus normativas Revisa tu camino pues cuidado donde pisas Levanta tu mirada listo y fuerte a la batalla. La vida nos golpea sin compasión en la cara. Los días que soñaste no fueron lo que esperabas. Decisiones mal tomadas, cada día más cambiabas tu forma de pensar. Buscando mejorar, dejando oscuridad, todo atrás en un mundo infernal. ¿Y qué más da? No importa tropezar, no busques tu pasado. Lo que fuese fue y jamás volverá. Vamos para arriba, venimos de abajo para la cima. Hey, yeah. Que esto siga, la noche se pone más agresiva. Hey, hey. Mm, vamos para arriba, venimos de abajo para la cima. Hey, hey. Que esto siga, la noche se pone más agresiva. Hey, hey. Mis letras viajan por el mundo, por luz, por lo oscuro. Deja atrás lo que te en tu nuevo consumo. Cambios de mente. Que impactan todo tu mundo, ante todo la humildad, pero pisando fuerte. Y hey, pues duro. llega el día en que te das cuenta, el tiempo no está en la venta, la historia no regresa, solo recordarás las sonrisas que quedan, lágrimas de tristeza. La vida es corta y bella, sepan aprovechar. El tiempo se dispone y la calle conoce en medio de las voces que mal van a hablar. El diablo propone en medio del lengua, el paso que tú tomes, quizás si el final. El tiempo